Sí, Antonio Mandeja, fui yo lo que te. ¿Por qué? Porque él le da Danielito. Yo le a Danielito y Danielito lo corté yo. Para que tú pagues el muerto. Yo fui a, matar, yo fui a matarlo a él. ¿Pero por qué? Porque él le dio a Danielito, mi hermano. Danielito, amigo mío. Danielito, que tú no vico. Y yo lo corté a Antonio anoche. Antonio fue el que lo cortó. Fui yo, Danielito lo pagó. Antonio, tú sabes Antonio Mandeja que te cortó a ti. Pero le manda eso ya Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo cortaste? ¿Por qué? Por venganza. ¿Por venganza entonces? Una gorra que costaba que me robó. ¿Qué fue lo que pasó? En el punto de la vía abajo me da un cachazo, Brian, porque vaya a mi mano, Brian, te repente te quiero, pero sabes que yo porque no quiero. Ustedes se encontraron en un punto de droga, pues. Sí. ¿Y qué pasó no ustedes primero? Yo soy, yo soy la gente fausto, de muerto y llevo, y de cada uno personal. Ok. ¿Por qué pasa? Que yo soy fiel a la gente mía. Betico de camallito, yo no me tiene nada por eso, que acá yo te Betico, voy Betico mi mano, y por el moncito me lo matan. Ya. Yeah. Le llega. Entonces, a quien tú heriste en la cabeza, tú me dices que fue por venganza, ¿qué lo hiciste? Sí, por una puñalada metida en la espalda. ¿El pintor te hirió a ti primero? No, él me no con un collar de rosario, con negro, rosario con blanco, azul con negro y tiene una medalla de quito. Pero tú también lo, lo, lo, lo, lo heriste, el pintor. Le di cuatro machetazos. ¿Dónde? En los brazos, en todas partes, en la cabeza, en todas partes. No te arrepientes de haberlo hecho. No tengo, no tengo motivo de arrepentirme porque es muy violante. me juego ya el mío en Semana Santa, que se hace. Yo estoy idea. la gente que a los días te la muerte. Carlos, estoy contigo a todos, dame la luz, porque te la pistola que me matan el coso cosas. Sí, Antonio Mandega fui yo lo conté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él le dio Danielito.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 Brian, te que te quiero, pero usa que yo voy a porque no quiero. ¿Ustedes se encontraron en un punto de pues. Sí, pero ustedes primero? Yo soy la gente fauta, de muerto y llevo y de cargo personal. personal. Ok. ¿Por qué pasa? Que yo soy fiel a la gente mía. tengo más allí, yo no me martí por eso. Que acá yo te a vestigo, ve me enganó. mi hermano, mi moncito me lo matan. Ya. ¿Le llega? Entonces, a quien tú heriste en la cabeza, tú me dices que fue por venganza, ¿qué lo hiciste. Sí, pues una puñalada me en la espalda. ¿El pintor te hirió a ti primero? ¡Buevo! No, el pintor me un collar de gozado, gozado con negro, de con blanco, azul con negro, y tiene una medalla de quito. ¿Pero tú también lo, lo, lo, lo, lo heriste, el pintor? Le di cuatro machetazos. ¿Dónde? En los brazos, en todas partes, en la cabeza, en todas partes. ¿No te arrepientes de haberlo hecho? No, no, no tengo motivo de arrepentirme, porque es muy violante. Me jodió el collar mío en Semana Santa, que se hace. Yo soy dignitario, la gente que lo los días la muerte. Carlos, estoy contigo a todos, dame la luz, porque está la pistola que me ha dado